presentamos el editorial hoy titulado tecnología de tronco la tecnología marcha a ritmo insospechado en la última década hemos logrado lo nunca imaginado con la llegada del 5g en el área de la comunicación nos encontramos con el internet de las cosas entiéndase el acceso desde el refrigerador de la casa hasta conducir el auto sin tocarlo los tecnólogos la llaman tecnología de punta. Pero el Ministerio Público en la República Dominicana está adaptando el término a la persecución de los delitos de corrupción y lavado de activos, llamándolo Coral 5G. Con la diferencia de que en este caso, como por el asunto hay varios oficiales de alto rango apresados, incluyendo generales, entonces la tecnología 5G no sería de punta, sino de tronco.